el Consejo de Abogados, que representa también al Consejo de Vocales de la Junta del Distrito Municipal de Senoví, Encabezado este consejo por los colegas Ramón Orlando Justo Betance, Ramón Benmíl Cruz Moya y un servidor licenciado Silvestre Abreu, quienes accionamos y actuamos en nombre y representación de Marino Ernesto Morán, vocal presidente de la Junta del Distrito Municipal de Senoví, el compañero y amigo Ramón Aria, vocal de este consejo, Hilario... Se me escapa el apellido. Hilario Portorreal. Hilario Portorreal. Miembro de este también honorable consejo de vocal, así como también de la vocal, cuyo nombre no tengo en este momento a mano, pero que sí forma parte de esto. Como ustedes sabrán, se interpuso un recurso constitucional de Amparo en contra de la Junta del Distrito Municipal de Sanobín, encabezada por Jorge Luis, en, como delegado, en virtud de que en, eh, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública le habíamos solicitado la entrega de un conjunto de documentos que so, forman parte de un expediente de denuncia de acciones irregulares que se han cometido en esa Junta Distrital. Este señor, vencido el plazo, se negó a entregar la documentación. Y entonces, pues, eh, nosotros nos vimos compelidos a interponer el recurso de amparo. Este recurso de amparo es el que lo obliga a él a dar entrega, entonces, a esa documentación. ¿Qué pasa? Que en la audiencia anterior hubo una lectura de la decisión que fue aplazada para conocerse el lunes, lunes 28. El día 28, exactamente, exactamente el día 28 a las 9 de la mañana, eh, para dar oportunidad a los accionarios de poner en causa al tesorero, al encargado de recursos humanos y este, eh, otra persona, otro funcionario, dijimos, eh, eh, el encargado de recursos humanos, ¿verdad? Esas tres personas que deben estar presentes en esta audiencia en estos momentos estamos procediendo ya a enviar los actos de notificación a lo mismo a través de nuestro aguacil, que tiene fe pública. Sí, en el eh, caso tenemos la información de que el director de la junta distrital fue excluido. Eso es falso. No eso es falso. Lo que ha pasado con esto es que el, el tribunal para darle más veracidad y para fortalecer más la acción y amparo de los recurrentes que son ellos. ...ha requerido de que estos funcionarios subaternos de él... ...tienen datos que importar, porque esos son funcionarios... ...por ejemplo, el tesorero, el, el encargado de recursos en humanos... ...sí, sí, estaban, pero, pero no estaban en la forma en que deben de estar ahora... ellos no el, ...el señor delegado no ha sido excluido nunca... él es el principal responsable y la acción es contra de él... ...no ha habido sentencia pero que haya... Se ...bueno, pero mira...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 entonces, sentido general, usted dice que no ha sido excluido. No señor, yo te acabo de leer y te voy a dar una copia. Yo te voy a regalar una copia de la sentencia. No al o al pueblo. No, y para que tú la tengas como periodista como comunicadora. Mírenla aquí, la aquí. Bueno, enfóquenla, enfóquenmela. Enfóquenmela la idea. Enfóquenla bien. ¿Qué dice? Si, dice que, si no dice lo que yo leí, ¿a dónde dice que Jorge le ha sido excluido? Esa sentencia. ¿En qué parte dice? No van a encontrar que diga en ninguna parte. Por el contrario, reitero, él es el principal responsable. Él es el principal imputado. Él es el principal acusado. Contra él es el que se está accionando. Y el tribunal ¿Y el no lo puede excluir. De la junta distinta. Buenos días, pueblo franco Macorizano. buenos días, distinguido municipio de Senoví, especialmente. Fíjate, Joanny, eh, eh, especialmente, especialmente, ya te ha presentado ahí el licenciado Silvestre la sentencia. Eh, nosotros hemos venido a dementir que era publicado, ¿verdad?, por estos medios.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 La ley nos faculta a nosotros, nosotros somos la parte normativa de ese ayuntamiento. ¿Por qué tanto pataleo para entregar las informaciones? Y tal desinformando al pueblo, ahí mira, ahí está la sentencia, él vino aquí y dijo que fue excluido, pero le vamos a dar copia de la sentencia y ya se la leyó el licenciado. Eso es lo único que queremos que entregue para que nos concentremos todos a trabajar en este 2019 por el, por el Distrito Municipal de Senovía, fortalecer ese distrito a a embellecer ese distrito y hacer lo que tenemos que hacer de esa Junta Distrital, que entregue eso para que le demos final a esta situación. Sí, este, fíjate, nosotros lo que vemos es que él dé las informaciones, él no puede estar pataleando, es lo que se le está pidiendo que dé las informaciones para que esto concluya. Ahora él no puede venir a involucrar personas inocentes como el tesorero recursos humanos cuando sabemos que le es queda la, las, las órdenes. ¿Quién fue elegido como, como alcalde allá fue él? él no, el abogado, usted está refiriendo precisamente al tesorero y en al encargado de recursos humanos no, no el abogado el sí, oh, es el tribunal, y vuelva a leerte. si el tribunal no, oye, oye, yo quiero leerte esto y ya va, lo hemos enfocado el tribunal ordena el aplazamiento de la audiencia para conocerle el 28 en virtud de que se va a poner en causa al tesorero hemos dicho, verdad, al, al tesorero al encargado de nómina, al encargado de recursos humanos que tiene que venir al tribunal a ser parte íntegra, como tiene que ser este proceso. Eso no lo está diciendo Silvestre Abreu, ni el Consejo de Abogados, ni ellos. Es la sentencia que lo está diciendo. La sentencia de los jueces. Entonces es el caso... De modo que continúe, mi Sí, entonces, él lo que tiene que entregar esas informaciones. ¿Por qué? Porque así salgamos de esto. No hay que esconder. Si él no tiene nada que esconder contra el pueblo ni con lo que él está haciendo en la Junta, porque lo demuestre. Y así le damos concluido a estos expediente, porque no nos conviene estar en estos debates Nosotros somos entre trabajadores, gente humilde, ese no vi Y le estamos pidiendo a él que nos le informaciones. Él es lo único. No tengamos nada en contra de él, ningún empleado ni nada. De él, pero que él está manejando el asunto como si fuera una empresa privada. Donde nosotros somos responsables de aprobarle un presupuesto a él por un año y él no nos crea de las informaciones. Entonces, nomás somos buenos para aprobarle lo, el presupuesto y para exigirle que se está invirtiendo el dinero en ese vino. Eso son cosas que se la, se la anda jugando.